Bueno, pues estamos aquí con Carlos Rodríguez del restaurante Gravina que nos va a hablar de la tapa que ha preparado para el CIFES 2019 de Kenya. ¿Qué es la Kenya? Kenya es un tiburón, un tiburón azul. Uh -huh. eh, es un pescado que empezó un poco como soporte a los palangreros, pues, Aparte de pescar pues, el pez espada o el marrajo, pues entró el, pues, la Kenya. ¿no? Al principio era un pescado... Pues bueno, es muy un poco valorado, poco ¿no? valorado. la tintorera, o sea, que le Realmente es un pescado azul, es sí, estupendo. Sí. sí, sí, tiene muchas posibilidades. ¿Qué pasa? Le falta un poquito de sabor. Uh -huh. eh, no es un pescado muy común, como un atún. ¿Y en qué te has inspirado para elaborar esta tapa? Pues mira, inspiré un poco, aunque parezca mentira, en lo que tenemos nosotros que es el <risa> La carne esta carne es muy un poco como el cerdo o sea, veces, nada, pues, eh, y como se hacía en los cuadritos era ¿no? una torta una torta también para darle un poquito de sabor y... es una fusión de dieta atlántica con sí, pescado, azul, con pescado sí, azul la verdad que es muy buena idea claro entonces para dar un poco también de sabor le echamos un poco de una sala de agua, un poco de guacamole un poco de de mar ensalada de, de mar y, eh, bueno, alguna, alguna más. Sí. Claro que mira, no... que es como un bocadillo vegetal de kenya. De sí. el, el tema era eso, como era un rollo de, de calle y tal, y ahora que era el estributo de que está tan, tan de moda y tal, sí. voy a darle un toque a eso, a, a mira, ¿Y cuántos kilos habéis tenido que limpiar para Pues mira, pues, mira de momento vamos en ciento... Lama, puede ser, enhorabuena, la verdad que es una etapa con una apariencia estupenda y suerte en el curso. Muy bien, muchas gracias.